Este es el mensaje que la doctora Beatriz Villoria tiene para las futuras investigadoras. Que se animen a probar lo que son unos años en los que disfrutas un montón de la ciencia, se vive eh, intensamente y aprendes un montón y después tienes todas las puertas abiertas eh, realmente. Puedes eh, seguir investigando, puedes... Eh, dedicarte a la industria, a la educación. Entonces eh, es un buen punto de partida. Soy Beatriz Villoria de La y eh, soy de Salamanca. Hice allí la carrera de químicas y después pasé por el País Vasco a hacer un máster de acceso al doctorado y finalmente acabé haciendo el doctorado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, un doctorado en química sostenible. Beatriz, ¿qué es para ti la investigación? Me viene a la mente eh, saciar la curiosidad. Eh, Creo que todos tenemos eh, cierta curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y la ciencia se hacia la curiosidad que tenemos por conocer las cosas acerca de la naturaleza, de cómo funciona el mundo, la eh, los elementos, la materia. Otras ciencias focalizan la, la curiosidad hacia otros puntos, pero para mí la, la ciencia química, que es la, que es la curiosidad que yo siento, la curiosidad por saber cómo funciona la materia, cómo eh, reaccionan. Es un camino largo al final y tienes que, es un maratón, ha, ir haciendo cosas poco los, todos los días, investigando, dedicándole tiempo, horas, estudiar y curiosear también por otras eh, materias, aunque no sean tu propia investigación, porque eso te abre las puertas a, poder, a, a tener más herramientas que no sabes que vas a poder utilizar si vas a poder utilizar en tu camino y, y bueno es ciencia a veces no salen las cosas como tú quieres porque tú tienes una hipótesis inicial y experimentas para, para saber si es cierta a veces eh, no es cierta o no es eh, como tú quieres y tienes que recular y, y volver al camino inicial para plantear nuevas opciones y volver a experimentar y, y bueno eso puede suponer un obstáculo, pero es así, la ciencia no es, no es un obstáculo tal cual. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.